Hola, espero que estén bien. Este es el video sobre dramaturgia contemporánea que les va a ayudar a estudiar justamente lo que, nos, lo que yo llamo y ubico como Unidad 2, eh, Dramaturgia Contemporánea. Eh, y siempre quisiera hacer alguna aclaración con respecto a la ubicación y el nombre de la unidad. En primer término, en el programa oficial de literatura del plan 94, que es, recoge las, las obras y los autores del plan 76. Es el viejo plan 76, pero llamado plan 94, con un cambio en la evaluación, etc. Pero las obras son las mismas. Era la unidad 5 dentro de ese plan, del plan 94, el que estamos haciendo, Marta Aberbu, en el nocturno. Es la unidad 5, teatro del siglo XX. Entonces, ahí hay que hacer algunas precisiones porque la terminología realmente está bastante rara. Primero que todo, eh, si nosotros ponemos eh, al teatro, o la, mejor dicho, a la dramaturgia, en la unidad 5, posiblemente nunca lleguemos a darlo o lleguemos a darlo muy poco. Y eso lleva a que siempre esa unidad quede... Más o menos en duda por el desarrollo te cronológico, temporal. Para eso yo he decidido poner las dos obras de narrativa, y al final, así por lo menos un narrador es dado. ¿sí? Y, se, y se cubren todos los géneros, género dramático, narrativo y lírico, los géneros tradicionales. Entonces, al poner a los dos narradores al final, por lo menos el penúltimo, o sea, el primer narrador, el penúltimo autor, va a ser dado y se va a dar género narrativo y al ingresar a, a drama en el resto del programa y ponerlo casi al principio, como unidad 2, lo que hago es garantizar que vamos a, a, dar, a dar drama y que no lo vamos a tirar hacia el final como eh, parece que estuviera hecho de esa manera, ¿no? que quedara para el final como aparentemente menos importante. No sé, no sé con exactitud cuál es el criterio, ¿no? Pero, eh, ¿cuál fue el criterio del diseño del programa para siempre colocarlo al final? No sé si es que hay una valoración intrínsecamente, o sea, eh, tácitamente hay una valoración menos eh, positiva del género dramático, no, no, no se sé, no tendría por qué haberla realmente. Bueno, entonces teatro del siglo 20, bueno qué pasa? del siglo 20 yo lo señalé como un, con una cruz y un signo, porque no todos los autores que aparecen en la nómina para trabajar, posibilidades de trabajar, pertenecen al, al siglo 20. Es cierto que la mayoría sí por la edad, pertenecen al siglo XX, ¿no? García Lorca, Pirandello, todos los que están en azul son claramente del siglo XX. ¿Mm? Todos estos nombres y estos números son las fechas de nacimiento que abarcan el siglo XX. No obstante, hay algunos como Chejo, 1860-1904, o Strindberg que muere en el año 12, o el propio Ibsen que muere en el año en 1906. Que, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, son autores del siglo XIX. Es cierto que mueren sobre el siglo XX, pero realmente desarrollaron... Fíjense en el caso de Ibsen, desarrolla toda su, su carrera de escritor, toda su carrera artística en el siglo XIX. Y acá dice que son del siglo XX. Entonces, eh, no, eh, hay algo que, bueno, que no está bien del todo, ¿no? Por eso yo preferí poner el adjetivo contemporáneo. ¿Por qué? Porque hace referencia a... Como ustedes ya, si vieron algún otro video, sabrán que hace referencia a 1789 en adelante. ¿no? Entonces, contemporánea no actual, no hay que confundir, porque no damos teatro actual. No tenemos un curso de teatro actual en secundaria, que, que lo hay, y hay mucho teatro actual. Pero contemporáneo eh, abarca lo actual, pero en realidad no se da teatro actual en secundaria. Eh, por lo menos, no curricularmente o, o por programa. Algún profesor puede elegir dar algo teatro actual, yo qué sé. Y bueno, después, dramaturgia en vez de teatro. Porque en realidad también hay un problema. El teatro no es exactamente dramaturgia. El teatro eh, de, de, necesita a la obra dramática como guión, pero él en sí mismo no es, eh, no es el guión. Es una representación. O sea, es la puesta en escena, el guión más la puesta en escena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo tomé a Raúl Blengio Brito, es un... Un, un profesor de literatura bastante conocido, escribió algunos manuales técnicos como este, eh, de antes del desayuno, de O'Neill. Y en el prólogo, esto es del año 78, fíjense lo que dice que curioso. Les leo rápido un párrafo. Dice, después de bastantes, así empieza el libro. Después de bastantes años de conversar sobre el tema con mis alumnos, de enseñar y de aprender literatura con ellos, he perdido toda esperanza de que algún día logren llegar a este nivel que antes se llamaba de preparatorios y que ahora hay que llamar de segundo y tercer años del ciclo diferenciado, con ideas claras y precisas sobre el significado de algunas palabras básicas, indispensables para el examen o el comentario de cualquier obra dramática. Me refiero concretamente a las palabras drama, tragedia, comedia, teatro. Muy utilizadas, pero casi siempre mal. O sea que en el año 78 ya Raúl Blengio Brito hablaba de que es, la gente se confunde entre las palabras, ¿no? Y después eh, es interesante porque él hace una diferenciación bastante tajante. Dice, a mi juicio, sin embargo, el concepto de drama requiere algún ajuste más. Y nos da un concepto de drama. Dice... Si nos conformáramos con el propuesto de imitación artística de la acción, terminaríamos por confundirlo con otro, con el concepto de teatro, al que nos, referiríamos por, eh, nos, nos referiremos después. Con, eh, confusión tan común como lamentable, porque mientras el teatro es una manifestación artística compleja, el drama debe ser considerado una manifestación artística simple o básica, perteneciente al mundo de la literatura solamente, y no al de la música o al de las artes plásticas se Está diferenciando teatro de drama, ¿no? Con este ajuste diríamos que drama es todo texto destinado a servir a la representación artística de la acción. Adviértase bien que no hago ninguna referencia al diálogo porque la representación de la acción puede ser muda y el texto que lo indica ser no obstante dramático, por ejemplo bueno, acto sin palabras para citar un contemporáneo el drama así se asemeja y a esto quería llegar el drama se asemeja a una partitura musical que sonará distinta según quién la dirija y según quién la ejecute y aún según cuándo y dónde pero que seguirá siendo ella siempre la misma o un guión cinematográfico cuya realización integral variará en función del director de la película, de los actores del lugar, la época, de filmación como... Hamlet Sex, eh, Hamlet, texto, es siempre el mismo drama. La representación de Hamlet por distintos directores y actores en distintos tiempos y lugares, aunque trabaje sobre el mismo drama, será en cada caso diferente. O sea que esa es la diferencia. El drama es como la partitura y el teatro son, es la puesta en escena, la ejecución de esa partitura. Igual, si les soy sincero, ese es el prólogo de este librito. Si les soy sincero, después me decepcioné. Me decepcioné bastante con Blengeo Grito porque... Eh, el capítulo 2, fíjense cómo lo titula Origen Origen y evolución del teatro No del drama Y bueno, y en vez de empezar a hablar de, de la historia de la representación escénica No, habla de la historia del drama Pero le pone teatro O sea, para que vean el punto que está, ya está tan interiorizado Que hasta Blenje Brito, después de despotricar contra la gente que se confunde Va y se confunde o sea, y bueno, y, y esta gente que, que hizo, por supuesto me merece todo el respeto del mundo, esta gente que hizo el, el programa del, del Plan 76, Plan 94, ni que hablar, pero que cometan un error tan básico, algo tan fundamental, porque eh, tenemos que considerar que el teatro es la puesta en escena, el guión es la puesta en escena también, hay teatro que es, es este, improvisado, por supuesto, pero... Necesitas a los actores, necesitas... Hay un montón de hay una serie de cosas que son muy complejos, como dice Olengio Grito. Toda la actuación, la iluminación, este, lo, la, la gest, lo gestual, lo, la escenografía, todo forma parte de esa, de esa manifestación artística compleja que es el teatro. Que no es el drama, el drama pertenece a la literatura, es el texto escrito. ¡Punto! Bien, entonces. Drama... Tenemos que diferenciarlo, sobre todo, de tragedia, que está muy Ay, no me vengas con tus dramas. No, no sabes qué drama. Bueno, no, no, no, no, no. El drama es esa acción representada, que puede incluir la tragedia, la comedia, la tragicomedia, ¿sí? Eso va a depender de qué trate. Pero el drama siempre es un texto hecho para ser representado o con una forma que permita ser representado. Bueno, eh, hay, hay detalles, como algunos dramas que son irrepresentables, que hay que adaptarlos muchísimo para ser representados, pero bueno... Básicamente esa es la definición. Diferenciar drama, dramaturgia y género dramático como una sola cosa, una sola unidad conceptual, diferenciarlo de teatro y de tragedia. ¿no? Bien. Entonces, Henry Gibson es, una, es un autor, un dramaturgo, dramaturgo escribía dramas, del siglo XIX. ¿m? O sea que no es del siglo XX, 1828-1906. Por eso nosotros vamos a llamar a esta unidad, unidad 2, porque la pongo después del romanticismo, para que ya quede dado género dramático, que casi siempre se bastardea, se lo deja, se lo tira para el final. Unidad 2, dramaturgia contemporánea. Y ahí vamos a poner a Henrik Ibsen, un autor noruego del siglo XIX. Bueno, vamos ahora al repartido, velozmente, así no se hace muy largo. El repartido dice... Eh, es, eh, yo voy a dejar otra vez el link en la descripción. Es el repartido único del año 22 eh, para los alumnos del sexto. Y en la página 10 tenemos una carillita. Es esta. Y lo que vamos a hacer es ver qué es lo más importante. Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, eh, ahí se habla del expansionismo imperialista, que nosotros tenemos que tener ese concepto más o menos más o menos eh, firme, ¿no? El nacionalismo, eh, la búsqueda de territorios y de, y de anexionar, eh, anexionarse riquezas de otros territorios, ¿no? Ese es el contexto histórico, se está preparando todo el clima bélico que va, que va a detonar en la Primera Guerra Mundial de principios del siglo XX, eh, pero estamos eh, a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El nacionalismo y colonialismo es el contexto en el que las potencias están, repartiendo el mundo. ¿Eh? Esa sería la idea. La mujer y la moral victoriana. Bueno, dice que en la era victoriana, eh, la era victoriana eh, abarca gran parte del siglo XIX, casi todo el siglo XIX. Entonces dice que es entre 37, 1837 y 1901. Eh, el lugar de la mujer era un lugar muy relegado a la, a la figura del varón a, a, y ese orden estaba amparado por el, el orden religioso, no por las por las normas de la, de la religión, sobre todo de la iglesia católica y de la iglesia protestante. Eh, bueno, entonces, un fuerte control social. Y la mujer tenía interiorizado ese rol secundario frente a su marido. no El marido era una autoridad eh, equiparable simbólicamente a la autoridad de Dios. ¿Mm? Bueno, entonces, tenemos mujer y moral victoriana. El recato, ¿no? La, eh, la, el concepto de pecado, eh, el pudor, la vergüenza, todo eso tienen, se relaciona con el modo de pensar para la sociedad victoriana y por supuesto la, la hipocresía era un eh, eh, campeaba, ¿no? dominaba ese hacer una cosa y decir otra cosa, no predicar otra cosa. Eh, bueno, el feminismo y casa de muñecas. Bueno, tenemos allí un... un este un rectángulo en el que habla de que en ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento sufragista en, en Europa, Estados Unidos, estaba intentando lograr el sufragio. Se menciona que en Uruguay fue el primer país latinoamericano en lograr el sufragio, eh, el derecho al voto en la mujer en el año 27, en 1927. Y también... Eh, hay, hay una referencia a cómo, a cómo los demás actores sociales aceptaban el feminismo que, en realidad, eh, tuvo que darse contra todo, ¿no? Hasta con lo, contra los obreros, que consideraban a las mujeres una, una mano de obra con, que les competía, eh, contra los que antes habían sido esclavos también. Tenían que pelear contra muchos, muchas, este, muchos poderes instaurados y fue una verdadera matash, batalla, ¿no? Eh, estamos hablando de la segunda o lo que se conoce con el nombre de segunda ola feminista. Acuérdense de que el feminismo se define por su evolución por distintas olas. ¿Mm? Eh, les recomiendo el libro, el libro de El Feminismo para principiantes, está muy bueno, de Nuria Varela. yo debería cortar esa parte debería cortar esa parte y este para que ustedes no sufrieran ese impacto de quedarse solos, pero no lo voy a hacer porque yo no edito los libros Nuria Varela, Feminismo para principiantes esta es una edición barata yo tenía otra, pero no sé ahora dónde está que es, es digamos, la, la cara esta es la que venía con, el, con un periódico que todavía la pueden encontrar en los en los kioscos, sobre todo en los de 18 de julio. Nuria Varela. Muy bueno. Eh, entonces, si están interesados pueden leer eso. Y Casa de Muñecas tiene el, esta, idea de, esta idea de que es como un estandarte del feminismo que Ibsen eh, puso en entredicho no tanto porque considerara que no se podía usar de ese modo, sino que eh, él decía que no había, no había pensado estrictamente en los derechos de la mujer al escribir la obra, sino que había pensado en los derechos humanos. De cualquier manera, los derechos de la mujer son derechos humanos. Y además, podríamos, eh, podríamos decir algo más, que es que la verdad es que cuando la obra abandona las manos del, de su autor, ya en lo que pensó cuando él escribió, eh, quedan entredichos. ¿no? Lo importante es la obra cómo funciona en los contextos que, empieza, que, que, sigue, que sigue existiendo. ¿no? entonces bueno si fue utilizado de ese modo, es un estandarte del feminismo, y, y lo es, porque Nora, podríamos decir con palabras de hoy, que se empodera, se eh, toma el control de su vida, toma el control de, de su destino, y, se, y, y as, se asume como ser humano frente a, a, a una persona, que es el marido, que la trató siempre como, como la menospreció y la trató siempre como si fuera menos que un ser humano, ¿no? una, una muñequita. Bueno... Entonces, es casa de muñecas, dramaturgia y teatro, eso ya está explicado, está también en, el, en la hojita. El concepto de obra de tesis, bueno, en el siglo XIX apareció un, un conjunto de obras a las que se les puso ese, ese mote, es, esa etiqueta de obra de tesis. Son obras que plantean un problema y ese problema Problema social, ese problema divide, digamos, al público que opina de diferente manera. Eh, ¿Saben que Hay una anécdota graciosa que es que dicen que cuando invitaban a las personas a las reuniones, eh, a las reuniones sociales, les daban una tarjetita, ¿no? Y en la tarjetita ponían, eh, se ruega no hablar de casa de muñecas. <ríe> Para que vean las discusiones que habían en torno a, a esa obra, ¿no? Y sobre todo al, a la... A la conducta que había tenido Nora de abandonar a su marido y a sus tres hijos. Entonces, esas son es, las obras, son las obras de tesis que eran na obra, obras narrativas u obras dramáticas, ¿no? o sea, cuento, novela o estas obras hechas para ser representadas. Y bueno, entonces lo que es lo que esas, se conocía con ese nombre de obra de tesis, pero qué pasa? Eh, al, al día actual nosotros ya sabemos que. En realidad todas las obras eh, merecerían ser llamadas obras de tesis en sentido amplio. Porque todas hacen un planteo acerca de la realidad y acerca de, el, de la función del arte solo por existir. Si yo, eh, yo escribo para Condorito, digo, estoy diciendo en segundo plano, bueno, eh, la literatura puede ser puro entretenimiento y eh, Condorito, eh, bueno, es puro entretenimiento y no, no va a enseñar nada. Bueno, estoy proponiendo eso. Entonces eh, estoy emitiendo un juicio acerca de lo que puede ser o no puede ser la literatura. Eh, en este caso, hay, en este caso es claro que hay una, es una obra de tesis. Pero Ibsen ya había escrito otras obras de tesis, las columnas de la sociedad, espectros, eh, un enemigo del pueblo, el pato salvaje, son claramente obras de tesis, ¿no? En donde hay un problema moral grave. Y bueno, entonces el público se divide en una opinión u otra. Bueno, entonces eh, ahora tenemos a Hendrik Ibsen, que, era, no, que fue un autor noruego, dramaturgo, eh, madre aficionada al teatro, padre comerciante, eso no tiene demasiada importancia para nosotros, pero fue un director de teatro eh, importante y aprendió mucho de Shakespeare, era un gran admirador de William Shakespeare, y viajó a Italia, y vivió muchos años en Italia, eh, 27 años concretamente. Y bueno, eh, lo que podemos rescatar de su biografía es que justamente aprendió muchos de los secretos del, de la dramaturgia de William Shakespeare. Y bueno, eh, fue un solamente dramaturgo, no escribió en otros géneros, o sea, solo escribía dramas. Y bueno, escribió un total de 26 obras. Y hay, hay algo que quiero mencionar, que a veces queda por el camino, es el concepto de naturalismo, realismo y simbolismo. Que esos, esos tres eran tres movimientos importantes eh, artísticamente a finales del siglo XIX. Bueno, Ibsen lo que hace es una síntesis de esos tres esas tres tendencias en la dramaturgia y en el arte en general, que fueron el realismo, el simbolismo... y el naturalismo. Bueno, estas dos son muy parecidas, en realidad. El realismo eh, es la tendencia que intenta imitar a lo, eh, la realidad lo, con la mayor precisión posible, ¿no? con la mayor extensión y precisión. El naturalismo va un paso más, entonces busca busca indagar en la naturaleza humana, en la naturaleza de las situaciones como el, el adulterio, este, bueno, el, el propio caso de Nora, ¿no? en casa de muñecas, cuando eh, es un matrimonio que, que, funciona, que funciona de manera problemática. bueno Entonces plantea, eh, plantea situaciones que son, que son justamente situaciones que ponen incómoda a la gente porque indagan en la naturaleza humana, en el comportamiento humano. Y, y finalmente, ¿el simbolismo que es? Es una tendencia en arte que busca siempre eh, la expresión a través de metáforas, de símbolos, ¿no? De relaciones entre ocultas entre las cosas. ¿Mm? Entonces, bueno, por ejemplo, en Casa de Muñecas, el título es un claro ejemplo de un título que hace referencia a un símbolo, ¿no? Por, hasta dos, ¿no? La muñeca, la casa... ¿Mm? O sea, la muñeca como un ser inanimado, pero bello, con el que se juega. La mujer ocupándose ese lugar, en este caso Nora. El naturalismo lo vemos por el tema de la, de la, del trabajo de la psicología de Nora, de la psicología de Torvaldo, de indagar en, en, en, en lo doméstico y cómo ellos se, se relacionan. Y finalmente, en esa enorme acotación inicial, ¿no? una sala eh, que dice una sala... Eh, con lujo, con comodidad pero sin lujo, ¿no? Una sala amueblada con comodidad pero sin lujo. Bueno, y después sigue largo, largo, largo. Ese es un rasgo realista, ¿no? La, la, la extensa descripción que se hace de los ambientes. Claramente. Bueno, finalmente acá en el rincón. Y con esto termino el video. Vamos a poner así para que se vea el rincón. Ahí está. Aquí tenemos a cinco personajes que van a ser los más relevantes para nuestro drama. Entonces, bueno, vamos a ver. Nora Helmer y Torvaldo Helmer son el matrimonio, ¿no? El matrimonio, eh, la, la pareja principal. ¿Mm? Eh, Nora es una mujer que, aparentemente, es, eh, solo, solamente se ocupa de cosas frívolas, cosas superficiales. Ella parece muy materialista. Y vive a expensas de su marido, ni siquiera tiene que ocuparse por la crianza de sus de sus tres hijos Porque de hecho se los cría la, se los cría una, una, una nana, un, una sirvienta Y tiene tiene gente trabajando en la casa, ocupan como un, un lugar de clase media alta, acomodada A pesar de que, bueno, en realidad ellos no, no es que sean ricos, ¿no? Torvaldo tiene un trabajo en un banco, fue ascendido y bueno, es un asalariado, pero gana muy bien y entonces eh, lo que ocurre es que Nora pidió un préstamo en un momento de la vida de ellos para eh, que Torvaldo pudiera viajar, para que ellos pudieran viajar a Italia para que él se curara una afección respiratoria. Pero para eso tuvo que hacer algunas trampas. Entonces, claro, esto todo a espaldas de Torvaldo. Él no sabe nada, pero tuvo que sacar un préstamo y tuvo que falsificar una firma para que se lo dieran, la firma de su padre. Entonces todo esto es son mentiras eh, frente a Torvaldo, pero mentiras necesarias para, para, para, para salvar a Torvaldo, ¿no? Pero ella no tiene la confianza, nunca tuvo la confianza como para podérselo decir. Y sabe que Torvaldo cuando se entere puede reaccionar mal. Kronstadt es el prestamista y la va a chantajear a Nora para que lo favorezca con Torvaldo, para que él no pierda el trabajo en el banco, porque trabaja en el banco, pero además es prestamista. Cristina es una amiga de Nora y ha tenido una relación anterior con Crosstad pero eh, lo importante de Cristina es que en un momento ella tiene la posibilidad de, que, de cubrir todo de, de, de quitar una carta que Crosstad que, que va a... que ha entregado a, o que va a entregar, no, no lo recuerdo ahora a Torvaldo, bueno pero no lo hace, deja que todo explote entonces bueno, ahí podemos pensar, bueno, por qué lo hace, si está bien, si está mal eso es al margen y el Dr. Rank es un personaje muy curioso que algunas veces la gente dice que, que Ibsen se, se, se introdujo en la obra a través del Dr. Rank. Porque él también había estudiado medicina, había intentado estudiar, estudiar medicina. Y como que fuera como fue como es como un alter ego, otro yo del doctor, de el propio Ibsen, el Dr. Rank. Que además está enamorado de Nora, secretamente enamorado de Nora. Bueno, lo sabe, pero se, se da cuenta. Pero bueno, él nunca llega a decírselo y está y está severamente, este bueno, ya está por morir porque está muy enfermo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esos son los personajes principales y el punto máximo de atención en este, en este argumento se alcanza cuando ellos, eh, cuando Torvaldo y Nora discuten, cuando, se, cuando Torvaldo sabe la verdad, Abre una carta y se entera de la verdad, pero después viene otra carta en la que, que Krostad, por consejo de Cristina, eso, le devuelve el pagaré, el documento que los endeudaba y que demostraba la culpabilidad de Nora. Entonces ahí Torvaldo vuelve a cambiar e intenta con otra acercarse a Nora, pero ya Nora eh, ha visto cómo es realmente Torvaldo y, y realmente se ha decepcionado. Además, él la ha tratado muy, muy mal, de manera muy severa. Entonces termina por decidir abandonarlo. Y en el abandono también abandonar a sus tres hijos. Una obra que es controversial, que es muy interesante. Si ustedes se fijan, las obras que yo elijo. son, La mayoría son obras más bien peleadoras. Porque tiene que ver con mi perfil de, de docente. El hecho de buscar esa clase de obras. Y no tanto obras que no que no ofrezcan mayores dificultades. ¿no? A mí, por ejemplo... García Márquez, con todo el respeto que le tengo, no, me, no, no es un autor, o un Borges, no es un autor que me, que me mueva a darlo. Me gustan más este tipo de obras, más, más este, cuestionadoras, más, eh, más efervescentes, por decirlo de una manera metafórica. Bueno, gente, hasta aquí este video de unos 27 minutos sobre dramaturgia contemporánea. Ya saben que en la descripción quedan unos links y cualquier duda. Me escriben sin ningún problema a gmail.com que yo a la brevedad les voy a responder. Muchas gracias por mirar. Nos vemos.